Hola, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a explicar cómo, import, cómo crear e importar el script que se ha generado en la herramienta Case, cómo importarlo a la base de datos. Eh, una vez que se haya generado el script a partir del, del diagrama físico que se, haya, que se ha creado en esta herramienta, eh, vamos al ambiente servidor local. En este caso, debemos de instalar eh, WANTS o XAM o APPCR, cualquiera de estos ambientes servidores para poder eh, crear la base de datos. Entonces, en tal sentido, yo ya he instalado ese y aquí tenemos el ambiente servidor local, localhost. Le he dado localhost en el navegador y aquí tengo el ambiente administrador de la base de datos, con PH phmyadmin, doy clic aquí, en phmyadmin, de la base de datos, y aquí puedo ingresar completamente a la base de datos, donde se ha creado el script, entonces, aquí está el script, que se generó, del modelo físico, eh, del modelo conceptual, ¿sí? que en ese momento se trabajó, en el, en el diagrama, en la herramienta case. Entonces, vuelvo nuevamente al navegador y voy a crear la base de datos. En este caso, le voy a decir, por ejemplo, voy a crear una base de datos, le voy a decir matrícula estudiante o estudiante matrícula. Aquí lo tengo, estudiante matrícula. Observen ustedes que aquí no está creada ninguna base de datos. ¿sí? Y voy a crear apenas la primera, estudiante matrícula. El cotejamiento de las conexiones de MySQL, voy a utilizar el UTF-8, 6 ¿sí? 8 esto significa que este, este cotejamiento es el cotejamiento básico, ¿sí? que se utiliza generalmente para la base de datos a nivel, de spa, a nivel español. Ese mismo cotejamiento es el que voy a utilizar aquí, entonces lo voy a ubicar, ¿sí? voy a ubicarlo por aquí, por aquí debe estar UTF8, Spanish, aquí lo tengo. sí, Y le digo crear la base de datos. Listo. Me dice que la base de datos de estudiante matrícula se ha creado satisfactoriamente y que ya en este momento pues, puedo hacer el procedimiento de importar el script. Entonces voy a decirle aquí en esta opción importar. Doy clic en importar. Voy a ubicar el script que se generó. Aquí lo tengo. Creación de la base de datos.sql. Doy clic ahí para señalarlo y le digo abrir. Aquí ya lo tengo. ¿sí? El juego de caracteres del archivo es de UTF-8. ¿sí? El resto lo dejo igual. Me aseguro de que el formato de archivo importado sea SQL. Y le digo continuar. Al dar continuar, inmediatamente me dice el motor que la importación se ejecutó satisfactoriamente, se ejecutaron 20 consultas, y aquí están los DRU de cada consulta, el DRU de la tabla eh, estudiante, está vacía, la facultad, materia, matrícula, programa, aquí están, miren, observen ustedes, todas las entidades que en, en, la, eh, en la herramienta que ahí se crearon, aquí están, mirenla aquí, estas son las que eh, se crearon en el modelo lógico, y aquí están, completamente, son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igualitas a las que se generaron en el modelo físico de la herramienta Case. Listo, espero que con este pequeño video eh, ya se haya... Entendido un poco más la facilidad de poder crear una base de datos a partir del script y el script a partir del, del, del diagrama físico y el diagrama físico a partir del diagrama conceptual de clase. Por eso es tan importante reconocer la existencia de las herramientas Case. Nos vemos en un cuarto video, donde ahora a partir de la creación de la base de datos, vamos a empezar a hacer consultas, a eh, hacer creación de registros y todo el proceso que se genera en la gestión de una base de datos. Nos vemos en el próximo video.